Buenas tardes Desde hace unos minutos se ha propagado en Twitter Un rumor acerca de Carmen Aristei Durante toda esta tarde eh, Ha llegado a los Training Topics Como podemos ver aquí, está ocupando el lugar Sexto de los Training Topics de México Sin embargo, este, leyendo los mensajes Encontramos pues, una serie de, de patrones Que ya lo hemos analizado todo surge con este falso tweet atribuido a Joaquín López dóriga Y en el software que utilizamos para analizar este tipo de comportamientos, pues vemos unas figuras este, anómalas ¿no? que no corresponden a una conversación orgánica. Aquí lo vamos a destacar. Lo que están viendo son los últimos tweets de este día mencionando a Carmen Aristegui. Hay uno de una nota de Publímetro acerca de la portada en Vanity Fair. Hay otra comunidad que destaca aquí, que es de la cuenta El Hijo del Rayo, sobre un artículo en un post sobre algunas teorías de la conspiración acerca de Carmen. Eh, lo que más preocupa, y el origen de este topic es esta cuenta que está encerrada en este, en este círculo rojo, que está acompañada por un cinturón de bots, que esto es eh, bastante extraño y revelador, son cientos y cientos de cuentas de bots difundiendo el rumor que, que no hace falta aclarar. Eh, ello está bien. Y como siempre hemos preguntado quién está detrás de estos rumores, quién está detrás de estos bots, quién puede operar cientos y cientos de cuentas de bots, con qué intención, con qué fin. Es algo que tenemos que seguir preguntándonos. Eh, Javier Solorza no ha publicado un tweet donde menciona que ha hablado con ella por eso es que destaca aquí y de todas las comunidades que se forman con la palabra Carmen Aristegui pues aquí están los, las cuentas que originan este rumor y es un refuerzo de cientos y cientos de cuentas de bots que no están generando redes, comunidades, esto es algo muy característico de los bots y volver a preguntar que es una pregunta que todos los que vean este vídeo los pues deben hacer ¿quién está detrás de estas complejas operaciones, quién las financia, ¿Quién, quién está interesado en propagar estos rumores. Nos merecemos libertad de expresión y pues bueno, vamos a seguir informando según avance eh, el día, ¿no? eh, es, un, es una tendencia que tiene ya más de mil mensajes y pues bueno, para confirmar que, pues, que es un rumor y que está siendo alimentado por cientos y cientos de cuentas de bots que pueden ver en este video en este cinturón eh, rojo ¿no? que hemos aquí detectado. Y bueno, ¿a quién le beneficia todo esto? Hay que preguntarlo.